Raúl, te venimos buscando hace como dos semanas. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Estaba ocupado? ¿Estuviste dando charlas en.? Sí, eh... he estado en, en, en, y evaluando proyectos de la universidad. Hay un sistema federal de ciencia y técnica uh -huh. en el cual entre las distintas universidades evaluamos los proyectos eh, de investigación de las distintas universidades. Bueno, esto, esta, esta colaboración conjunta ahora nos tocó hacerla en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este, Hacía frío, así que todas las especulaciones con la playa no van a ser. No, van a ser. No, no Pero la malla te la habías llevado, por las sí, dudas. Por las dudas, siempre. <risa> próximo, <risa> bueno. próximo encuentro que sea en enero. Sí, sí. Exactamente, claro. Si es Mar del claro. Plata, por tal, favor. Tal cual. Eh, Raúl, para los amigos, eh, amigos, Raúl Guillermo, cuando la mamá se enojaba, dice él. Ah, eso ¿no? sí. eh, queremos, ¿por qué te convocamos? Porque leímos una noticia que era la de Alexa, que yo todavía no termino de entender qué es Alexa. Este, conozco muchos que la, que utilizan esto, no sé si es un robot, no tengo idea qué es. Que es como que vos las órdenes y te obedece, uh -huh. o te, te dice lo que le parece, no, no, no sé. Pero claro, parece que una nena le dice, Alexa, estoy aburrida, ¿qué hago? Y le dice, meté monedas en el enchufe. Un poco maldita pareciera ser en ese caso, ¿no? <risa> a lo mejor un poco riesgoso, claro, a claro. lo mejor. Y claro. después también, eh, se va un video de un eh, robot claro, que parece que, que se calentó porque el niñito le iba ganando las redes <risa> No sé si se enojó. Pero jugaba al ajedrez, creo que lo tenemos al video, sí. Jugaba al ajedrez con un niño, inteligencia artificial Y el robot le termina... A ver, para, vamos a ver el el dedo, directamente. No, porque parece que, eh, parece que hay como... Eso es lo que quiero saber, si hay un límite en esa inteligencia Si realmente es una inteligencia... Mira, este es el momento El niñito evidentemente le estaba ganando y se calentó La le Sí No lo suelta, eh No lo suelta Aparte es como padre, ¿qué haces ahí? ¿Te calentás con el robot? ¿Te calentás con el que lo inventó? Uy. ¿Mm? Y no lo suelta, esto eh, terminó con Imágenes una fractura. Eh, eh, murió el nene. No, no, no, no, no, no, no, no. Se fracturó el, nene. Claro. Claro. el momento trágico la, la nota. Claro. Ahí se lo llevan, por claro. el nene. No sabemos cómo terminó el partido, parece que se suspendió. Sí, una, sí, claro. Unas ganas de volver a jugar al ajedrez el pibe. Claro. La pregunta Igual es, para, para sí. mi hipótesis es que no es que el robot se enojó. Para mí el robot, eh, te, hay una falla en el sistema y claramente, con mis conocimientos previos de los algoritmos, les puedo decir que eh, claramente <risa> me <Mirante>, la palabra, <risa> la, palabra. la palabra mágica, cuando <risa> sí, algoritmo algoritmo. uno no sabe, está hablando de inteligencia artificial y no sabe qué decir, le de hecho, el la culpa algoritmo. al algoritmo. Si pones algoritmo, quedas bien. Bueno, en principio la, la, los sistemas Alexa, Siri o otros que son similares son representaciones, tratar de humanizar a un sistema que hay atrás funcionando. ¿no? Uh -huh. Entonces, y esos sistemas los que son, son conjunto de reglas, este, protocolos que ayudan o que van este, asistiendo en la toma de decisiones. Hasta dónde le damos permiso para que esa asistencia de tomas de decisiones sean independientes, bueno, depende de la persona que está atrás, ¿no? O sea, claro. no, no es que esto... Este, Alexa, que es? yo me lo bajo al celular, que es una aplicación, es que... Ya, ya, ya lo tenés. No, no, no, no, es un, es un sistema que tiene nombres, como cuando llamás a un bot, esto de que pedís ayuda, no sé, en, en, es, en... Esto, mira, por ejemplo, contanos, ¿esto es Alexa? Claro, Alexa es el sistema que está atrás, el nombre del sistema que está atrás, ah. que termina gobernando o dando las instrucciones a los distintos dispositivos, ya sea un robot, ya ah, sea sí. la luz, ya sea la, no sé, este, el horno o el lavarropa, para que realice tal o cual acción. ¿Cómo le va a dar a un lavarropa? Sí. No puede ser, me están Yo tengo amigos que tienen toda la casa con sistema Alexa, claro. en Chile, claro, no claro, acá, son... en Chile. Son sistemas en el cual vos les vas dando instrucciones, sí. o sea, antes apretábamos sí. un botón, ahora uno por medio de la voz o por, o, por, o por señas o por gestos puede ir dándole indicaciones a sistemas que tienen sensores, que interpretan esa, esas, esas señales, la voz, el tono, claro. la, una instrucción específica o un movimiento, y eso reacciona de tal o cual manera. Tampoco es que te pones a hablar con claro. él, o sea, no tenés una conversación tipo... Fácil. ¿Qué hago con...? Claro. Tengo un, este conflicto, contame qué hacer. Es, es, es un, una cosa... O bueno, sí. ahí, ahí sí. vamos. Digo, sí. Estos sistemas, y por eso es lo que se habla de, de inteligencia artificial, lo que trata es de ir aprendiendo de ciertos patrones, de ciertos comportamientos que uno va teniendo en la vida cotidiana. Entonces, claro. ese, mientras uno más este, instrucciones le da, mientras más conversa y si el, el método de intercambio es a través de la voz lo va teniendo con ese equipo, bueno, ese, ese sistema va aprendiendo más, ¿no? Va reconociendo claro. las, los patrones y las actividades que uno va haciendo o sea, cotidianamente. Es, es escalable, digamos. Se puede cada vez eh, aspirar a más en ese sistema. Pero para, ¿no? Me están volviendo loco, de verdad. Yo no, no, no, no, es, a ver, es lo mismo que, porque parece algo inalcanzable, vemos el video, hay un robot. Es lo mismo que en el teléfono cuando tocas el micrófono y decís... ¿Cuándo nació Maradona? Y el teléfono te contesta Sí, pero él dice que como que te va conociendo la marca. Por supuesto, y lo tenés cotidianamente en tu teléfono Has notado que por ahí cuando vos entras en ciertos portales de noticias, me imagino, este, sí. te empiezan a aparecer noticias relacionadas, sí. o si sos de comprar a través de plataformas digitales, eh, si estuviste viendo recientemente zapatillas, te van a aparecer ofertas de zapatillas Pará, ¿me ha o, pasado o ropa charlado, deportiva. Que he charlado con amigos y después me aparece en el teléfono, eso también puede pasar. Bueno, claramente. Lo que están haciendo los sistemas van reconociendo tus comportamientos habituales, ¿no? Entonces. Ese es el algoritmo. Eso hace el algoritmo, claro. claro. Sí, sí. El algoritmo es que te escucha, no es que te está escuchando. Bueno, sí. o creo. Sí. Tiene, que, tiene que tomarlo, ¿no? Sí, sí, te está escuchando. Porque, por el, ejemplo, el cuando, vos Maps, un, por ejemplo. Cuando, cuando vos te instalás un, un programa, te dice, permití que te escuche, algo así te dice a veces, claro, ¿no? por supuesto. A partir de ese momento... ¿Te están escuchando? No claro. sé quién, eso es que Que tome te tus preguntar. audios, tus mensajes. Y vos decís, che, tengo ganas de comprarme una campera, después te metes y te aparecen campera. Y yo digo, ¿en qué momento? ¿Cómo sí. saben que me quiero bueno, comprar una campera? Bueno, cuando vos... y ahí entra, ahí entra hasta dónde la inteligencia artificial este, dejamos gobernar nuestras vidas y ahí entra en lo que es la gran discusión hoy en día de las cuestiones legales, las cuestiones éticas, las cuestiones procedimentales. Eh, que hay atrás de la inteligencia artificial. Vos en la introducción claro. de, hablabas de si algún día los robots nos van a poder este, gobernar. Bueno, la, la Comunidad Económica Europea el año pasado sacó una, una serie de normas que regulan cómo deben ser la programación de estos dispositivos. ¿no? Por que, le, que le establecen un coto, un límite. Claro, por ejemplo, que nunca una máquina automatizada puede ir contra la seguridad de, o, el, o la integridad física de las personas. ¿no? Entonces, bueno, eso que no estaría limites. pasando igual. Claro. Con el video que vimos no estaría pasando. Bueno, ahí, ahí, ahí, a eso también ah, claro. quería llegar, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas o por qué pasa el, el ejemplo de la moneda? O, o casos, por ejemplo, en asistencia para la toma de decisión en eh, sistemas judiciales en donde se encuentran sesgos con este, cuestiones sexistas o de género o, o racistas, ¿no? Uh -huh. Porque básicamente el aprendizaje, todo esto que hablábamos nosotros antes de que uno conversa o le va dando información escrita o imágenes para hacer ese aprendizaje de los algoritmos, son esos, esos sistemas de aprendizaje, aprenden con los mismos sesgos de la información que nosotros le ponemos. Si el, si el, si el, el, el sistema ese alexa este, de esa familia fue entrenado con comportamientos, llamémosle agresivos, bueno, es muy probable que dentro de todo el cúmulo de información que tenga dentro, cuando tenga que dar una respuesta, tenga un comportamiento agresivo. Es la... muy fuerte lo que, lo que decir. me parece a mí, chicos. Yo no sé si somos conscientes de todo esto que nos rodea y que está hoy eh, en la mesa de luz de nuestra casa, eh, de, de, de, al lado de la cama. Por eso de... era tan gracioso cuando había gente que decía, yo no me voy a vacunar porque me van a poner un chip y van a saber todo lo que hago. Hola, ya lo saben. Ya lo tienen. Sí, ya lo sí. tienen, claro. lo tenían de antes. Dice, yo no le quiero dar mi mail al gobierno, porque a todo lamento decirle que estamos fritos o no. Bueno, claro. sí, lo, lo del formulario de energía un poco pasado claro. por ahí. Uh -huh.